Con, con lo que estáis comentando. mirar vamos, eh, vamos a hablar ahora eh, principalmente de qué es eso que han hecho, que han puesto en marcha durante la pandemia que les ha que les ha funcionado les, les han ido y funcionando, han obtenido resultados. Tenemos para esta mesa redonda cinco representantes de mercados municipales eh, a nivel nacional y os voy a explicar primero eh, quiénes son y, y empezaremos a, a comentar estas, estos casos que han ido trabajando. Tenemos a Delmiro Hermida, que lo habéis visto, es el gerente del mercado de travesas de Vigo. Tenemos también a Estefanía Hernández, que es la presidenta del mercado de Nuestra Señora de África en Canarias. Está también con nosotros Teresa Ojeda, presidenta del mercado de Triana de Sevilla. Óscar Ubide, gerente del Mercado de la Boquería, aquí en Barcelona, y también, eh, como habéis podido ver, a Cristina eh, Oliete, que, eh, aparte del tema de la plataforma de, de la Confederación ya de Mercados Tradicionales, es la gerente del Mercado Central de Valencia. Si os parece, vamos a ir por orden, este orden que, que os he ido diciendo. Yo, si, yo cuando vaya acabando cada, cada uno y cada una, os iré dando el testigo. Y vamos a empezar trasladando, ¿no? Que, al final, ¿qué habéis hecho? Eh, durante esta pandemia, ¿qué cosas habéis puesto en marcha que, que han ido funcionando y, y, que, y que estáis trabajando en ellas y que habéis visto que son posibles soluciones y casos que se pueden extrapolar ¿no? a más mercados? Delmiro, em, empiezas tú. Bueno, pues eh, la pandemia lo que supuso inicialmente bueno, fue enfrentarse a situaciones a las que no estábamos acostumbrados, como podía ser el control de aforos, ¿no? Mm. Eh, esto supuso un esfuerzo bastante grande porque había que cambiar la estructura, tienes que, re, tuvimos que revisar protocolos de funcionamiento, eh, cerrar puertas, eh, controlar los aforos, y, y esto bueno, supuso un esfuerzo inicial muy, muy grande. ¿no? Eh, bueno, junto un poco con la, con la improvisación del principio, una afluencia masiva de clientes también, por los miedos que, que se crearon. Eh, creo, situaciones bastante complejas, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, bueno, esto fue aminorando, eh, digamos que volvimos a un poco a la, a, la, a la normalidad, o a la nueva normalidad que se llamaba, y ahora ya estamos en la segunda ola que volvemos un poco a, a los inicios. Entonces, una de las cuestiones que, que inmediatamente nos planteamos fue el buscar sistemas de control de aforo, que, bueno, que, que mejoren ese proceso, ¿no? Y que faciliten la información, tanto a los que gestionamos el, el mercado como a, los, como a los clientes, la información a los clientes. Eh, vamos a implantar sistemas de control de aforo automatizados en puertas y para facilitar esa información a los clientes. Ello nos permitirá pues tener un control de, de, de aforo automático, ¿no? Eh, creo, o, bueno, tal vez eso puedo corroborar Oscar, creo que en Barcelona esto se está implantando, no sé si por las asociaciones o por el propio Ayuntamiento de Barcelona, pero bueno, yo creo que esto sería un sistema a implantar en, al menos en los, en los mercados donde hay una influencia de clientes muy, muy importante. ¿no? Yo creo que es una práctica a, a seguir por, por varios mercados. Después, eh, respecto a la gestión de los clientes, bueno, evidentemente está todo el tema de digitalización o de, de servicio a domicilio y aquí bueno, pues hay distintas variantes. ¿no? Hay eh, había servicios implantados, servicios que se implantaron, eh, nuevos procesos, la aparición de muchas empresas, también eh, de repente para, para hacer el servicio y, y ha habido distintas soluciones en, en la ciudad. Desde soluciones individuales eh, por parte de los comerciantes, bueno, por diversos medios, por redes sociales o tipo WhatsApp, teléfono, etcétera. O, eh, o una gestión colectiva a través de servicios centralizados de servicio a domicilio. Y en este, en este sentido hay distintas experiencias. Eh, yo creo que ahí necesitamos cierto tiempo para sentar las experiencias y ver cuáles son las que funcionan y cuáles no. Porque en el servicio de domicilio se necesita cierta, cierta aglomeración, cierta concentración, tanto de clientes como de, como de vendedores, para que sea eficiente y, y, y óptima en costes. ¿no? Esto es un poco, en definitiva, lo que hemos. Eh, eh, digamos que las dos cuest grandes cuestiones son las que trabajamos garantizar la seguridad de los clientes garantizar la seguridad de los de los vendedores, es verdad que también hemos hecho alguna cosa eh, adicional que a lo mejor no, no es eh, muy habitual y es eh, emplear bactericidas al, al finalizar la, cada jornada no, no sabemos exactamente la, la eficiencia que tendrá pero bueno, es una medida más que hemos implantado junto a los geles eh, distancias de seguridad, eh, trayectos dentro del mercado, bueno, todas estas cuestiones que, que hemos, eh, nos hemos bueno, en cierta medida obligados a, a implantar para, para garantizar la medida de lo posible y la seguridad de todos. ¿no? Muchas gracias, eh, Delmiro. Eh, tenemos ahora a Estefanía, que es la presidenta del mercado de Nuestra Señora de África, de Canarias. Eh, Estefanía, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué hicisteis ¿no? durante la pandemia? ¿Qué son esas cosas que habéis puesto eh, en marcha que, que puedes extrapolar y, y, y dar al resto de mercados? Pues bueno, al principio tuvimos un mucho desconcierto, mucha incertidumbre, porque aquí no se dejaba... Parece ser que la policía tampoco tenía las ideas muy claras y no, nos de, no dejaban entrar al mercado. Es más, se ponían casi en la puerta del mercado para que, para que fueran a, al, al establecimiento más cercano. Pues nosotros queríamos dar el servicio, pero no podíamos. Estábamos aquí pues abierto a todo el mundo, pero sin poder dar el servicio a, a nuestros clientes. ...con muchas protestas de nosotros mismos hacia la policía... ...buscando la manera de, de salir adelante... ...bueno, pues nos dieron un protocolo... ...un protocolo que teníamos que salir... ...que también nos salió bastante... Eh, ...caro para nosotros... ...nosotros tenemos aquí un mercado muy grande... ...y tenemos ocho puertas... Eh, imagínate poner... ...pues una seguridad en cada puerta... ...y un control en cada puerta... ...pues tuvimos que cerrar puertas... ...y dejar eh, dos puertas abiertas... ...con lo grande que es este mercado... ...entonces bueno, pues ahí hemos ido... Incluso eh, recuerdo que hubo un concejal que quiso cerrarnos el mercado, pero dice que era un foco de, de contaminación, y, y bueno, al final pues pues no, no lo hicimos así, sino que buscamos la manera de, de ponernos al día. Nos ha costado mucho, nos ha costado mucho. Ahora está, después ya también por pues, el tema de, de ventas, pues ya nos pusimos al servicio a domicilio, busca, las, la propia, los propios puestos intentaron mmm, ellos mismos también llevar, aparte de lo que nosotros poníamos al servicio de ellos, de llevar su, a, a su cliente toda la mercancía que pidieran por, por teléfono, llevársela a ellos a su, al propio domicilio. Y eso es lo que hemos hecho porque realmente lo hemos pasado mal eh, porque es que había en ese momento un, un, una, la gente no sabía bien lo, lo que estaba pasando ni cómo tenía que actuar y, y los primeros que no sabían que actuar eran los responsables que tenían que allanarnos el al camino y no lo hicieron. Uh -huh, uh -huh. Gracias, Estefanía. Comentaremos eh, luego, si os parece, vamos a hacer una ronda en la que expliquéis todos un poco pues, la, las medidas que pusisteis en marcha. Me gustaría luego en, en la segunda entrar más a detalle ¿no? en temas que estáis comentando de servicios a domicilios, eh, etcétera, que es un poco el, el cómo habéis afrontado ¿no? eh, un poco la, el boom del e-commerce o, o la digitalización. Que, que ha venido dada. Eh, vamos, a, vamos a escuchar ahora a Teresa Ojeda, que es eh, la presidenta del mercado de Triana de Sevilla, que nos haga también un poco de, de resumen de pues, qué es lo que pusieron en, en marcha durante la pandemia, qué acciones hicisteis, te, eh, Teresa, cuéntanos. Eh, buen día, buen día encantada de estar aquí y agradeceros la vuestra, la vuestra invitación. Eh, bueno, pues eh, un poco como los compañeros, ¿no? eh, nos, nos vino todo un poco... Eh, como, como un tsunami, sobre todo al comercio ¿no? y sobre todo sin medidas, sobre todo sin, sin organización. Allí lo que pusimos en marcha fue el valor humano el valor humano que, que cogieron al toro por los poros como se suele decir en una frase coloquial y, y fueron ellos los que, los que accedieron y los que pusieron en marcha dentro de la asociación lo que hicimos es poner las, las medidas eh, sanitarias las medidas que podíamos para dentro de que por parte del ayuntamiento en esos momentos tampoco pudimos tener muchísima ayuda. Pudimos hacerlo como pudimos, algunos trabajando desde casa porque las actividades no nos dejaban acceder al mercado y los compañeros además también con problemas internos dentro, de, dentro del mercado por, por empresas de servicios que en fin que se nos, se nos puso un poquito complicado. Y fueron ellos los que pues, dieron y e hicieron con teléfono, con ayuda. Y sobre todo, fue, estuvieron, son gente que estuvieron muy, con muchísimo miedo por lo que estaba ocurriendo, pero que no dejaron en ningún momento de trabajar, de estar al pie del cañón, en primera fila, que digo yo, siempre en primera fila. Y fueron ellos los que llevaron a cabo todas las medidas que se pudieron en ese momento y, sobre todo, ayudar a la gente del barrio, a la gente del Triana, y, sobre todo, estar pues, más bien haciendo un servicio social que una venta, una venta comercial. Eso fue lo que hizo Triana en ese momento. Eh, hasta ahora no hemos podido hacer mucho más porque hemos estado intentando que, bueno, pues que el ayuntamiento nos acceda, o sea, o nos ofrezca, o nos diga, o nos ayude, en segundo caso, sobre todo para que el espacio sea más, más, eh, más libre de, de COVID, o más libre de, de todo lo que se está ocurriendo. Y bueno, y sobre todo, pues intentar en un futuro también hablar con, con ayuntamientos para que nos echen una mano el tema de la venta online, que luego más, a, más tarde pues abordaremos. Perfecto. Muchas gracias, eh, Teresa. Óscar, eh, eh, de, gerente del mercado de la, de la boquería. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Qué, ¿Qué es lo que empezasteis a poner en marcha que, que, que, que podéis extrapolar? Bueno, pues nosotros creo que fuimos un caso totalmente distinto a, al resto de mercados de España no solo de Barcelona o de Cataluña, sino de España. Nuestro problema fue que pasamos un sábado de, de tener 50.000 personas a tener 100 personas un lunes. Eh, esa fue nuestra, nuestra evolución. Eh, bueno, se ha puesto de, de manifiesto la importancia del turismo y de la hostelería en el mercado de la boquería, lo que representa. Se ha puesto de manifiesto que, que no tenemos barrio y que, en todo caso, las comunidades que están viviendo ahora en el barrio son extranjeras y tienen su, sus puntos de compra. Y, y, para decirlo de manera coloquial, nos dejaron con el culo al aire. ¿no? Hemos, hemos vivido una, una situación en la que las ventas han disminuido un 80% en el mercado, cuando los otros mercados están vendiendo mucho más de lo, que, de lo que vendían. En respuesta del Miro sobre los controles de acceso, sí tengo que decir que el, el Instituto Municipal de, de Mercados de Barcelona que nos ha ayudado mucho logísticamente, no solo en esto, sino en otras cosas que explicaré. Ha hecho un, un programa de control de aforos a la velocidad de, del rayo para que todos los mercados pudieran tener un control de, de acceso. El sábado veía, por ejemplo, en el de mi barrio que, que en la puerta de, de entrada se ha habilitado una puerta de entrada y una de salida, en la de entrada hay una pantalla en la que pone cuánta gente cabe, cuántos hay y si la luz está verde o está roja para, para que pueda entrar más gente. En nuestro caso, nos han dejado para el final por varios puntos. Uno de ellos es que tenemos solo una entrada. Los que conocéis la boquería sabéis que la entrada es todo alrededor del mercado, o sea, no tenemos puertas. Con lo cual, el control de acceso es complicadísimo. Pero, por otra parte, y lo más importante, es que no, hacía falta, no ha sido necesario el control de acceso porque no había, no había gente en el mercado, no había clientes. Solo el sábado se concentraba un poco, pero el resto de la semana, la verdad es que ha sido muy, muy, muy triste. Este hecho que ha pasado ahora en las últimas, las últimas dos semanas de, de volver a cerrar la hostelería pues ha sido otro golpe muy fuerte para nosotros. Como decía, el mercado de la boquería abastece a muchísimos restaurantes, no solo del barrio y de Barcelona, sino también de Cataluña, y ahí pues hemos tenido otro, otro parón importante. ¿Qué hicimos en un primer momento? Nosotros teníamos una, una, un servicio de venta online que tenía 14 meses de, de vida, y que la verdad es que nos ha funcionado muy bien, ha dado buenos resultados. El mejor de ellos es que yo no he tenido quejas del servicio, con lo cual quiere decir que ha funcionado. Las ventas se han multiplicado pues, por 30 o por 40 de lo que era habitual. Ha funcionado y ha absorbido bien toda esta demanda que nos ha llegado por la web. Y al día siguiente, pues, el lunes abrimos la oficina y el miércoles empezamos un servicio inventado de la nada de atención telefónica a la gente mayor, todos aquellos clientes que son los que viven cerca del barrio mayormente y que, y que no pueden venir a comprar, no, no podían venir pues porque estaban en situación de riesgo y tal, iniciamos un, un, una venta telefónica dedicada solo a la gente mayor, ¿eh? queríamos que la gente joven se canalizara a través de la web. Y lo que hacíamos pues desde la oficina, tomar, tomar nota de los pedidos, hacer los pedidos, prepararlos y luego a través de, de una agencia se les llevaba. Esto, como tuvo mucho éxito, lo ampliamos a toda la ciudad, no solo a Barcelona, porque la boquería es un, es un mercado ladrón de clientes de otros barrios. Como os decía, aquí tenemos poco barrio, entonces es aquel mercado que, que baja mucha gente de otros barrios para comprar el producto especial, sobre todo el fin de semana. Este servicio lo hicimos sin coste en un principio, lo asumíamos nosotros, al cabo de tres meses lo que hicimos fue cobrar una comisión a los vendedores que no a los compradores. O sea, a los compradores a día de hoy se les continúa haciendo y no tiene ningún, ningún coste para ellos. Nosotros también estábamos en plena inauguración del 180 aniversario, teníamos un montón de actividades muy chulas, que se pararon también en seco. Esto sirvió para que también con inversión municipal se acabara el nuevo, el nuevo espacio de divulgación del mercado, lo que hemos venido a llamar el Espai Bucaría, y en el que tenemos unas clases, la verdad es que muy, muy interesantes, hasta ahora las hemos reiniciado con aforo reducido y a partir de esta semana pues ahora mañana tenemos una reunión a ver si las hacemos en streaming si las grabamos o las y las colgamos o si volvemos a, a parar toda la toda la actuación eh, qué más hemos hecho hemos tenido la primera semana a través de la asociación la segunda a través a través del instituto municipal la gestión de todos los epis que nos han ido que nos han ido suministrando desde, desde el ayuntamiento para canalizar el reparto en todas las paradas que estaban abiertas. En un principio abrieron 35 paradas de las 200, hoy estamos alrededor del 80% de paradas abiertas. Eh, tuvimos que hacer una señalización del suelo más preventiva que otra cosa, porque ya os digo que tampoco ha sido muy, muy necesaria. Y, y aquí sí que en una cosa tan tonta como la señalización del suelo, quería destacar lo que se ha hablado antes eh, en la introducción de los mercados tradicionales la importancia que tiene que estemos tantos mercados como sea posible para aprender unos de otros. El fin de semana pasado, antes de que nos volvieran a, a confinar, eh, estuve en Bilbao, fui al mercado, lo, por el chat, los que estáis ya, ya nos visteis, y aprendí cosas del mercado eh, importantes, pues, por ejemplo, en la señalización. ¿no? Cómo han señalizado el, el suelo, qué bien hecho que está, y pensé, ostras, esto lo tenemos que, que llevar allí las pequeñas cosas se puede aprender siempre, ¿no? Cuando hablaba con el presidente, él se me quejaba de los problemas que tenían. Yo le decía, pero si es un mercado fantástico, claro, todos nos vemos las miserias dentro, pero, pero, bueno, al final lo importante es que aprendamos unos de otros y que, y que todo esto funcione. Y, básicamente, esto es, esto es lo, que, lo que hemos iniciado en, en tiempos de pandemia y de desgracia para la boquería. Uh -huh. Jolín, pues eh, de unido Oscar. o sea que quietos, quietos no habéis estado. Gracias, luego, luego profundizaremos en, en, algunas, en algunas cosas que has comentado también muy interesantes. Vamos a acabar con, con Cristina, que es la gerente del Mercado Central de Valencia, también que nos haga un poco de, de, de introducción ¿no? de qué es eso que en Valencia eh, pusieron en marcha durante la pandemia que, que se pueda extrapolar al resto de mercados la verdad es que yo me siento muy identificado con Oscar, el mercado central de Valencia no es un mercado de barrio, es un mercado no solamente de ciudad sino provincial de golpe y corrazo pasamos de tener una barbaridad de personas, un mercado fue un sábado un mercado que yo hacía fotografías a los, porque también es cuando todo el mundo salió corriendo a comprar los mostradores vacíos prácticamente a las 11 el mercado a rebosar, a abrir el lunes y aquí a ver 100 personas eh, fue, una, fue un golpe muy fuerte, eh, dejamos durante los primeros meses de tener clientes, eh, los, teníamos solamente la gente del barrio y tuvimos que reinventarnos. Luego ya cuando hablemos de servicio a domicilio y de cómo nos reinventamos ya te contaré las cosas. Uh -huh. eh, nosotros hemos, eh, como decía también Oscar, nos sirvió muchísimo estar unidos todos los mercados porque me acuerdo que fue un fin de semana... Que yo, si no llega a ser por ellos, me hubiera sentido muy sola como gerente, porque había que tomar decisiones y no sabíamos cómo. Yo me acuerdo que los grupos de WhatsApp aportando todas cosas fueron, fueron fundamentales: cómo interpretábamos el decreto, cómo interpretábamos el boet, cómo íbamos a señalizar, cómo íbamos a poner mascarillas, si teníamos guantes. Entonces, para mí fue muy importante en ese momento ya tener lo que era la, la semilla de, de la confederación, en eso éramos plataforma. De hecho, escribimos incluso un manifiesto porque hablaban de los héroes del súper y, sin embargo, esas personas que se levantaban a las 4 de la mañana para ir a comprar a los mercados y terminaban a las 7 8 de la tarde, siguiendo ahí, nadie, a, los, a las familias nadie hablaba de ellos. Entonces, yo hablo los héroes del súper, evidentemente, son tan héroes como cualquier otro, personas que están al pie del cañón y, y expuestos también al contagio, pero no nos olvidemos que este los superhéroes. Si ellos son héroes, pues los mercados son superhéroes. Gente que, que son autónomos, que no trabajan ni 8 ni 9 horas al día, sino que trabajaban esos días incluso 14 y 16 horas. Y entonces son personas que estaban expuestas también, aparte de trabajar exponer. Entonces para nosotros hubo que reinventarse. ¿Cómo conseguíamos hidroger en los primeros días? Era horroroso. Señalizamos todas las paradas. Venía la policía y nos decía primero poner una cinta, ahora quitar la cinta, que la cinta molesta, que, hace, que, las, que, los, que los vendedores... Pero, entre todos, fue muy colaborativo. Eh, sí que tuvimos una mala experiencia el 20 de marzo, que aquí entraron la policía tipo hombres de Harrison, salió todo en prensa, incluso en Atena 3, que hizo muchísimo daño a los mercados. Gracias a Dios, desde entonces, la policía, genial con nosotros. Eh, también porque decía que no llevábamos no ni mascarillas ni guantes. No era verdad, guantes los vendedores llevan de toda la vida, porque encima por policía tienen que llevar y mascarillas. Es que en ese momento... No sabíamos ni dónde, conseguía, ni dónde conseguirlas y no era obligatorio en aquel momento. Nosotros hemos, después de todo esto, nos han enseñado también a, a, a convivir con el virus. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues tenemos un refuerzo de limpieza que desinfecta todas las zonas comunes tres veces al día. Tenemos geles en todas las puertas, hidrogeles nosotros, un poco como la como boquería, es un mercado muy abierto, tenemos 13 puertas. Entonces, hemos tenido que poner hidrogeles. Los rellenamos tres y cuatro veces al día porque es un mercado donde viene muchísima gente. Hemos puesto mamparas en todo lo que es atención al cliente y para poder un poco separar... Bueno, lo que es atención al cliente y servicio a domicilio. Hemos hecho mascarillas porque, claro, le toca reinventarse. Eh, pues vamos a hacer mascarillas corporativas. No sabe lo que quiere la gente una mascarilla que ponga aquí mercado Central, porque para los valencianos el mercado Central forma parte de la historia, entonces, claro, institucionalmente ha sido una forma también de, de que la gente se solidarice con nosotros y, vamos, una, una herramienta de Merchant muy útil. También eh, no paramos de, dar, de decir mensajes por megafonía, que es obligatorio el uso, uso de mascarillas, que no se puede consumir dentro del mercado, porque muchísima gente le gusta un poco probar el producto, es que hoy en día dentro de los mercados, mientras no estés en zonas habilitadas, no se puede consumir por los pasillos. Otra cosa es que estés en una zona donde hay ¿Por qué? Porque si tenemos algún problema eh, puede cerrarnos incluso el mercado. Yo le pediría incluso a la gente, a los clientes que colaboraran. Gracias a Dios eso poco la gente, la gente más o menos ha ido interiorizando esas normas. También intentamos decirles, como es un mercado donde los sábados viene muchísima gente que por lo menos vengan, que no venga más de uno o dos por familia, que ya vendrá el momento de volver a disfrutar del mercado, y en todo el tema del control de aforos, nosotros sí que tenemos sí que teníamos desde la reforma, desde hace 15 años tenemos eh, cuentapuertas, sabíamos en cada momento las personas que habían venido, pero no los no control de aforos y, y cuando teníamos que cerrar puertas me sabía muy mal, me sabía muy mal los sábados tener que cerrar puertas y no dejar entrar a la gente, pero había que ser responsables y había que cerrar, pues pues se, se cerraba. De todas formas, todo lo que es el tema del servicio domicilio, casi que lo dejamos para la siguiente ronda. Sí, sí, sí. ¿Se me oye bien ahora? Sí. Eh, según lo que estáis comentando, hay, hay un primer momento ¿no? que pasa tanto en mercados como ha pasado en comercio urbano y en, en, en toda la gente que estaba a, a, a pie de calle, ¿no? también en primera línea. Me gusta lo que dice Cristina, de que había muchos héroes, no solo el sector enfermería estaba, sino que había muchos héroes dándonos soporte en, en tema comercio y era qué vamos a hacer con todo el tema de las medidas sanitarias. O sea, es verdad que eh, en los primeros momentos eh, pues había mucha duda de qué había que hacer y qué no hacer. Aquí habéis dicho cosas interesantes que habéis implantado y recogido un poco el global. Yo creo que eh, un servicio de limpieza en el caso de Cristina lo hacen tres veces al día, en el caso de Delmiro comentaba que incluso al acabar las jornadas con bactericidas pueden ser ejemplos para, para otros mercados. Los hidrogeles yo creo que es algo que, que está como es el, el más el, el, el, la obligación que tienen que tener en entradas, en salidas, en paradas. Eh, la importancia de la señalización y aquí lo que decía Óscar, ¿no? las, las buenas prácticas entre unos y otros porque claro no es lo mismo una señalización de una tienda en particular que, que en el mercado que supongo que habéis ido haciendo cambios y habéis ido viendo los flujos de gente pues que hacía o se hacía caso a las señalizaciones, eh, el incorporar las mamparas y las mascarillas pero me gustaría eh, por la dificultad que tiene un propio mercado por el número de puertas que tiene y, y, que, y que se ha vivido ¿no? que habéis tenido que, que cerrar algunas ¿cómo hacéis los que no tenéis la suerte de Oscar o de Cristina que tenéis algún sistema de cuenta Personas o tenéis algún sistema de control de aforo, ¿cómo estáis haciendo eh, realmente el, el control de entradas? ¿Cómo estáis haciendo el control de aforos dentro de los mercados? Lo digo para el resto de mercados más locales que, que les pueda servir y cómo habéis usado esta cómo la habéis ligado con la señalización interna. Eh, Delmiro o Estefanía, cualquiera de, de los dos que habéis comentado, si quieres, Delmiro, tú primero. Vale, bueno, pues. Eh, inicialmente la, la primera medida fue, eh, nosotros concretamente tenemos eh, cuatro puertas teatonales y un acceso eh, al aparcamiento a través del sótano, bueno pues las medidas como, como ha dicho alguno de mis compañeros fue cerrar puertas, como ha dicho también Estefanía, cerrar puertas, centralizarlo todo en, en una puerta y, y colocar, bueno, eh, y poner recursos, recursos en este caso humanos, de auxiliares que, que hacían el control del aforo. Uh -huh. eh, este, este fue el sistema que hicimos. También eh, intentamos mejorar la señalización externa para la gestión de las colas, que este es otro problema porque evidentemente eh, la paciencia del, del cliente, del consumidor... Claro pues también se va cansando y, y nosotros estamos notando, yo creo que, que el resto de los mercados lo podrán decir también, que existe un, po, un cierto cansancio también por parte de, del ciudadano y, y esto también se está notando a la hora de, de, bueno, de volver a estas restricciones. ¿no? Entonces, si facilitamos información, eh, esto se va a mejorar. Nosotros también, pues al principio pusimos unas lonas informativas para indicar eh, cuáles digamos, eran los circuitos de circulación, establecer colas, eh, distancias y sobre todo inicialmente esfuerzo humano, esfuerzo humano y mucha paciencia ¿no? y básicamente cerrar, centralizar todo en una puerta. Entonces, por eso decía que eh, inventar sistemas automatizados de control de aforos eh, mejora, mejora el control y facilita la información a, a, digamos, a todos los que operan alrededor de de sistema, tanto a los clientes como a los que gestionan el mercado y, y facilitar la labor. Perfecto. Eh, Estefanía, en, en vuestro caso, ¿algo que, que añadir a lo que ha comentado Delmiro? A ver, eh, nosotros pues es lo mismo, cerrar puertas, poner gel en todas las en la, en las entradas y en la salida, eh, guantes, mascarillas, exigir la, los guantes y las mascarillas a al ciudadano, al cliente, que es muy difícil porque hay muchos que no lo entienden y muchos eh, entran con mascarilla pero después al momento ya se la quitan, o sea, un control, pero un control humano, no tenemos maquinaria que eso lo pueda hacer, lo hacemos nosotros con, una, con los conserjes que tenemos aquí, que tenemos varios conserjes y, y en cada puerta que tenemos abierta pues hay uno de ellos pues, exigiendo a la gente que haga lo que tiene que hacer, que, que cumpla el protocolo, ¿no? Mira, ha Exacto. sido duro, ha sido duro en el sentido de que, bueno, el, el factor humano ha sido importante, eh, hemos tenido también que invertir mucho porque no es, eh, no es gratis, no es, eso cuesta dinero y, y a nosotros pues realmente por parte de las autoridades no nos han dado absolutamente nada, lo hemos tenido que buscar todos nosotros, esa es el, la queja nuestra en ese momento, ahora mismo ya pues estamos ya bien, estamos adelante, tenemos el mercado abierto totalmente. También es verdad que aquí en Canarias pues no hay esas incidencias tan enormes que yo escucho de la península y, y bueno, estamos, estamos funcionando ahora mismo casi al 100%. Perfecto. Vale, pues eh, eh, si os parece, una vez que eh, hablando de, de esta parte primera de todo lo que se tuvo que hacer en cuanto a la inversión para las medidas sanitarias para asegurar que los mercados son sitios seguros y que así lo han demostrado durante todos estos meses, pues haciendo cambios en señalización, en todo el tema higiénico, eh, nos vamos a la, a la otra pata del, del reto que teníais, que era, eh, bueno, y cuando estábamos cerrados, eh, cómo hacíamos llegar el producto al cliente, ¿no? Incluso cómo, cómo ateníamos, cómo íbamos mejorando la relación con el cliente eh, como comentaba Oscar ¿no? eh, iniciativas como lo de atención telefónica a, a personas mayores eh, ¿cómo habéis hecho cada uno y cada una de vosotras el tema de, de, de hacer llegarle el producto a, a, a los clientes y ha ido mejorando la relación con, con los clientes al fin y al cabo para conseguir datos para que de alguna manera así, ¿no? pudiéramos eh, poder eh, siguiendo manteniendo la venta de, de los mercados eh, Delmiro si quieres empezar tú bueno, pues como comentaba al inicio, pues ha, ha habido distintas opciones. Nosotros no tenemos una eh, venta online y tampoco el servicio de homicidio, que es algo que siempre está ahí un poco en, en el aire y mm, un poco por el, por el coste que supone eh, implantar el sistema. No, no, no es sencillo. Se nos han abierto distintas posibilidades mm, para tener un servicio centralizado y, y lo, hemos, lo, está, lo seguimos estudiando, pero no, no acabamos de tomar una decisión al respecto. Es verdad que dentro de la ciudad sí que hay otras opciones que se han establecido, otros mercados que lo han hecho, e incluso con iniciativas no del propio mercado, sino, eh, bueno, pues plataformas web que, que, que han, eh, han plantado esa opción al, al mercado para, para arrancar con un sistema de venta online, ¿no? De todas formas, sí que es verdad que, que y esto seguro que, que ha sucedido en muchísimos mercados en todo el territorio nacional, es eh, bueno, pues la implicación por parte de los vendedores para prestar ellos individualmente ese servicio o incluso compartir el servicio de varios vendedores. ¿no? Estoy seguro que esto que estoy diciendo ha sido una experiencia común en muchísimos mercados. Eso no significa que no tengamos que tender eh, colectivamente, bueno, a tener servicios digitalizados, centralizados, que mejoren la experiencia del, del, uh -huh. del cliente y mejoren la prestación del servicio de los mercados. ¿no? Hacia eso es a, hacia lo que tenemos que tender necesariamente, casi eh, de manera obligatoria. ¿no? O sea que en vuestro caso no hay una solución centralizada pero sí que paradistas se han unido o, a, o han encontrado ellos eh, una solución particular para, para ellos llevar el Exacto. producto a, a la casa de la gente ¿no? Y, y se han movido de, de esta manera. Y Delmiro, ¿sabes si eh, vosotros habéis activado algún, eh, algún eh, protocolo adicional o algún, algún experimento adicional para conseguir datos de los clientes para luego poder eh, pues tener una comunicación eh, más personalizada o incluso saber en más detalle el cliente que tiene, que te, que tiene el mercado? Pues no, la verdad es que no, no, no lo hemos puesto en marcha. Eso sí sería posible donde exista los servicios centralizados es otra de, la, de las virtudes. De la misma manera que puedo decir que el sistema de control de aforo, pues eh, no solo permite el, el conocer cuánta gente, cuántas personas están dentro, sino que permite también eh, tener una información en el tiempo de los flujos de clientes, eh, a lo largo del tiempo. Y eso Exacto. es una fuente de información, va a ser una fuente de información muy válida. ¿no? Uh -huh. donde se producen los picos o, o incluso bajadas de afluencias, por qué se producen, en qué momento. Incluso si hay una campaña que se pretende eh, poner en marcha para atraer clientes, ¿realmente funciona o no funciona? Uh -huh. Y esto en, en los mercados tradicionales normalmente es una información subjetiva, no son percepciones que a veces pues dificultan la toma de decisiones ¿no? y hacia eso es hacia lo que tenemos que tener. Exacto, exacto, muchas gracias. Eh, Estefanía, en vuestro caso en Canarias, ¿cómo, cómo lo habéis afrontado? ¿Cómo habéis eh, afrontado el tema del servicio a domicilio y esa relación con los clientes? Bueno, nosotros la, lo hemos hecho, al principio ya cuando vimos que, que teníamos que seguir a la calle a buscar los clientes porque aquí era imposible, entonces pues hemos hecho el servicio a domicilio, al principio funcionó muy bien eh, por parte nuestra, por parte de, del grupo, pero luego ya los propios, cuando había mercancías pues eh, que fuera una compra bastante alta por pues el propio comerciante empezó a llevarlo también a a la clienta, a la casa. Yo creo que fue una experiencia buena. Nosotros teníamos hace muchísimo tiempo la idea del de servicio a domicilio. Nunca no, sé si, como no, podíamos, no lo pudimos hacer y ahora se ha implantado que yo creo que esto va para adelante y vamos a seguir intentando eh, llevar el, el servicio a domicilio para la gente mayor y para la gente que está trabajando, que no puede venir. Nosotros también, como abrimos los fines de semana, pues eh, la gente viene, ¿no? muchos que no pueden venir entre semana, pero hay gente que lo no mejor está trabajando y no puede venir a, a comprar. Entonces queremos hacer ese servicio para que la gente, pues bueno, el mercado llevarlo a la casa. Y En vuestro caso, por lo que dices, Estefanía, dais las dos opciones. O sea, vosotros habéis eh, dado la opción centralizada de ese servicio a domicilio al que haga la comanda eh, a través de, de una plataforma, pero además eh, el propio paradista o la propia paradista eh, puede eh, ser la persona que, que lleve el producto final, la logística finalmente, ¿de qué depende? ¿La, la ponéis vosotros o la pone el paradista? La ponemos nosotros, en la que llevamos nosotros, y luego el paradista también busca la manera, él si es un cliente de, de mucho tiempo, porque eso también se, ve, se venía haciendo, o sea, eh, aquí los comerciantes también llevaban antiguamente, antes de todo esto, la mercancía a la, a la casa, el servicio a domicilio no todos, ahora se han incrementado, pero, pero las llevaban. Entonces, siguen haciéndolo y nosotros para pues, la gente que no, que no tenía ese servicio. Claro. Y de momento, eh, Estefanía, ¿estáis haciendo algo con esos datos que os están llegando a través de, de la plataforma o simplemente estáis en una primera fase de, de eh, entregar el producto y, y no, no interactuáis con, luego con el cliente? Sí, con el cliente. Si, si, eh, te estamos en contacto con el cliente. Lo que pasa es que eh, ahora mismo es muy pronto. Yo creo que que hay que pasar un tiempo más y que esto se normalice porque la verdad que ahora pues altos y bajos tenemos todos los días y entonces es complicado, tenemos que intentar pasar un tiempo más para dar los resultados. Perfecto, eh, gracias Estefanía. Eh, nos vamos con Teresa del mercado de Triana en, en Sevilla. Eh, Teresa, ¿cómo, ¿cómo la habéis abordado vosotros esta parte de servicio al domicilio y relación con los clientes? Pues como he comentado un poquito antes, un poco pues eso, sin, sin estar organizados dentro de lo que es la asociación, queremos desde hace muchísimo tiempo intentando eh, implantar la venta online, implantar la de plataformas que no que hemos estado investigando y, y ninguna de ellas nos ha, eh, hasta ese momento nos había... Eh, llenado, porque es muy difícil vender el producto fresco a través de online. Entonces tienen que ser plataformas muy, muy identificadas, muy, que hayan estudiado mucho nuestro mercado. Y bueno, ha sido difícil. También la economía nuestra dentro de los, dentro de los mercados de Sevilla, ya hablo eh, en general, no, no, es, no es muy amplia y no, es muy, no está muy bien como para poder acceder a todo este tipo de plataformas que son caras. Estamos dependiendo y pendientes un poco de que el ayuntamiento, creo, que, que se ha hecho eco de ello y creo, creo, por las pocas noticias que pueda tener, que se están haciendo, eh, y creo que ha habido conversaciones con algunas o no. Estamos esperando un poco desde la federación, que hay federación de mercados en Sevilla y desde nuestra asociación, muy pendientes de todo esto, porque es muy importante subirse a ese carro ahora mismo. Antes siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Y en ese momento, pues bueno, pues cada, cada comerciante lo hizo como pudo, con su servicio a domicilio que lo tenía, se juntaron uh -huh. muchos comerciantes, eh, compañeros entre ellos para llevar eh, lo que es el, el, la compra común, no solamente de pescado y casi, no sé, entre ellos se ayudaron mu muchísimo para poder llegar a, a, esas, eh, a esos clientes, ¿no? Y bueno, estar uh -huh. esperando un poco para organizarnos dentro de la asociación y poder llevar... Eh, lo que es eh, la, la venta en la venta completa de lo que es el mercado, ¿no? Lo que es la marca, la marca de mercado de Triana que sea gestionada por por la parte por la asociación de comerciantes en cuanto nos den las herramientas que necesitamos. Perfecto, gracias eh, Teresa. Eh, Oscar, en tu caso tú has comentado que, que ya veníais con una plataforma que tenía cuatro meses de vida, que ya estabais experimentando con el servicio a domicilio y que eh, pues en, durante la pandemia habéis eh, visto crecimientos eh, importantes. Eh, en este caso, eh, ¿cómo lo habéis manejado los picos? ¿no? Porque al final eh, es de lo que muchas veces no se habla, ¿no? Parece que se pone mucho el foco en la plataforma, pero detrás de hay todo un back office, una operativa en logística, en recursos y en tiempo que depende que qué picos, pues eh, es difícil de manejar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hicisteis en esos momentos del por 30 que nos decías? Bueno, la verdad es que nosotros el, la venta online la tenemos externalizada y, y funcionó muy bien. Quiero decir, a nosotros no nos supuso nada más que que el paradista tuviera que trabajar de puertas adentro para tener preparado el pedido cuando se lo vinieran a buscar. A nosotros, directamente, la venta online no nos afectó, no nos, no nos colapsó, menos un día que sigue el programa, parece que tuvo un fallo de dos horas y fue el fin del mundo, pero, pero no, no funcionó bien. Lo que está claro es que esta crisis nos ha demostrado que la venta online del fresco es posible. Muchas veces estábamos con esa reticencia de decir bueno es que el fresco no se tiene que comprar online, y esto ha demostrado que sí. O sea, hemos dado un, un salto tecnológico y logístico de, de muchísimos años en, en 15 días. También quiero destacar la importancia de las redes, de, de, de esa herramienta que tenemos para, para comunicar todo lo que queremos. En nuestro caso, por ejemplo, el hecho de, de, de, de, del servicio a la gente mayor nos funcionó mucho por redes, no porque la viera a la gente mayor, sino porque veían el teléfono, veían el servicio y se lo daban a, incluso a los vecinos que podían, que podían eh, necesitarlo. Mm. ¿no? También antes me he olvidado decir que, que además de, pues eso, de la venta online y de la venta telefónica, pues que, que la mayor parte de los establecimientos que ya tienen un servicio propio de reparto a la restauración adaptaron esa, ese servicio a, al cliente final, ¿no? y que la mayoría de los puestos ya hacían la, el reparto a sus clientes, a los que les compraban de, de manera individual. Y también, eh, por último, quiero destacar, que todos os quejáis de la administración en, en vuestras ciudades y aquí, pues una vez más, tengo que, que tirarles una flor en este sentido porque desde el Instituto Municipal se está, se está planteando, trabajando y, y ya casi casi acabando un proyecto para hacer un marketplace común de todos los, los mercados de Barcelona. Eh, bueno, será una plataforma para todos y en la que los clientes al final van a ser eh, de los mercados, van a ser nuestros, que en el caso de los que tenemos la venta online externalizada, al final esas bases de datos pertenecen a, a la empresa que hace el, el servicio. Claro, justamente te iba a preguntar ahora por eso, ¿no? Porque si está todo externalizado y estáis cogiendo datos de clientes, además, ya lleváis unos 14 meses que, que se pueden empezar a, a, a trabajar con datos, ¿eh? si hacíais, ¿no? Si el mercado podía eh, pues acceder a esos datos para. para Posteriormente dinamizar o activar eh, a través de esos clientes que ya os conocen, que os han probado ¿no? y, que, y que parece que, que compran en vosotros. Sí, ese es el gran reto. no Luego, cuando tienes toda la información, saber, saber manejarla correctamente. En eso estamos. Perfecto. Eh, Cristina, acabamos eh, contigo. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis abordado vosotros el tema de la venta a domicilio y relación con los clientes? Pues mira, yo quisiera diferenciar dos cosas. Uno que, uno que es la entrega a domicilio. Otra cosa es cómo se hace la compra para esa entrega a domicilio. Nosotros uh -huh. eh, sí que nos vimos en un principio saturados lo que es la, el sistema de logística, pero teníamos un servicio ya consolidado ya desde hace años que el tema de la cocina frigorífica. Entonces, cuando ya nos vimos desbordados, ha sido una oportunidad. Yo me quedo con, también con una frase que que ha dicho Andy Stalman, que en la crisis donde actuará lo mejor de cada uno, pero en la crisis también te das cuenta de cuándo tiene los deberes hechos y, y, y verdaderamente puedes aprovecharte de ello. Nosotros teníamos un servicio de consigna frigorífica, el Mercado Central de Valencia solamente abre por, al, de compra presencial al público, abre por las mañanas, pero ofrecíamos el servicio a los clientes para poder recoger la compra hasta las nueve de la noche. De lunes a sábado hasta las nueve de la noche tenemos una consigna frigorífica entonces eso lo que hizo fue redescubrir o descubrir incluso a vecinos, gente de toda la vida, pues que igual no había visto la necesidad de utilizarlo y venían a comprarlos. Sea, gente que siguió trabajando durante la pandemia y luego pues le ofrecíamos, la... mira no podemos llevarte la compra hoy porque no tenemos huevo dentro de 10 de días, pero si quieres te lo dejamos en la consigna. Entonces eso lo que hizo fue un poco compensar lo que era la entrega a domicilio de la, del servicio a domicilio con, con la consigna. La consigna la utilizó una barbaridad de gente, un montón de gente. Sí, que nosotros tenemos, un, como he dicho antes, el mercado central de Valencia es un, un mercado provincial. Tenemos también mucha compra de, del resto de España y de Europa, sobre todo de productos valencianos, como pueden ser los anguilas, los figatés, el embutido. Hay mucha gente que, mucho valenciano por el mundo y mucho valenciano por España, y que, que conocen el mercado central y. y pero durante la pandemia tuvimos que dejar de prestar ese servicio, no dábamos abasto con el sistema de logística, todos los operadores logísticos, principalmente de frío, operadores de logísticos de frío, hay muy poquitos en España, uno o dos, cayeron, estaban todos saturados, entonces nosotros nuestra capacidad de respuesta no hubiera sido lo que hubiéramos querido. ¿Esto qué pasó? Pues que los vendedores, al ver que no podíamos responder, ellos mismos hicieron sus mismos grupos de WhatsApp para poder responder, para poder complementar este servicio a domicilio. Eh, a, les mandamos un mensaje a todos los vendedores que, quisier, que quisieran vender por WhatsApp que nos lo mandaran, generamos un PDF con, yo creo que se apuntaron más de 90 vendedores de los 270 que tiene Mercado Central ese PDF lo gracioso es que se iba pasando de grupos de madres de colegio, de grupos de padres de no sé, qué. entonces a mí lo que me decía, mirá lo que me acaban de enviar, entonces eh, ese, ese PDF con todo dividido por, por gremios de todos los vendedores que, que vendía por WhatsApp, también me complementó mucho el servicio a domicilio. ¿vale? Lo que es la entrega. Nosotros solamente, al final solamente pudimos entregar Valencia Capital y Área Metropolitana durante esos días. Eh, también invitábamos a la gente, pues, que cuando nos llamaba, que compraran en sus localidades, porque aquí no llegábamos. Entonces, también las localidades de fuera, sobre todo de fuera de la provincia, les invitábamos a que en esos momentos disfrutara también de sus, de sus mercados, de sus pueblos y de sus ciudades. Eh, nosotros, el eh, servicio a domicilio se puede hacer vía web, se puede hacer presencial que se lo enviamos a casa o puede ser telefónica la telefónica suele ser el 50% tanto ahora como antes, o sea la gente llama por teléfono le gusta interactuar con el, con el vendedor que tienes, que no tienes que está bien de precio, que me recomiendas voy a hacer esto, entonces esa precompra presencial, lo que es servicio a domicilio eh, siguió siendo casi el, el 50% de nuestra venta lo que sí que está claro es que la compra presencial que era un 10% y la compra, perdón, la compra presencial era, un 30, era, era cerca de un 35% y la compra web era un 15%, pues eh, se, se, se cambiaron, es decir, incrementamos lo que es la, el porcentaje de por web y bajamos la, la presencial. Y luego eh, siempre, siempre deciros que, que se... Yo llevo como gerente muy poco, llevo unos, unos cinco años, pero esto lleva, eh, el servicio de domicilio lleva cerca de 30 años, entonces eh, nos ha un poco con los deberes hechos, sí que es cierto que la, hemos tenido que reinventarnos, todo el personal de la asociación lo, lo tuvimos que poner a disposición del servicio a domicilio, tuvimos que... Mm, tuvimos que un poco re, aprender a marchas forzadas de todo. Yo no conocía el programa de servicio a domicilio, estuvimos atendiendo clientes. Y yo, como, me, como decía el miro antes, me quedo con la parte humana. tuvo la parte humana que nos ha hecho ser psicólogos, atender a la gente, oír llorar gente detrás del... Hoy me llamó incluso una persona de Madrid que tenía a su hermano aquí que le había pillado de trabajo y no tenía quien le llevara la comida. Y, y luego eh, la, se la llevamos nosotros, hablé con vendedores, se la llevaron entre ellos. Y, y estar escuchando los mensajes de gracias gracias gracias y me quedo con eso A mí se me pone la piel de gallina solamente de sí. yo creo que entre todos los mercados tendríamos para escribir un libro de esa parte humana que tuvo que tuvo el covid Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, eh, totalmente Cristina y además es que lo has dicho muy bien al principio, o sea, había héroes también, o sea, eh, roturas, hemos visto como grandes operadores han tenido problemas y roturas de stock, eh, entrabas a una web y tenías que esperar media hora, estabas en cola en una propia web de un operador eh, y los mercados han facilitado, bien por centralización de servicios o bien porque los propios comerciantes han adaptado sus servicios, han hecho llegar el producto a la casa a, a la casa de la gente. Con lo cual yo creo que eso es lo que lo que hay que poner en valor y lo que lo que hemos visto, que, que al final también es una tendencia que, que se está viendo en el consumo, que el local eh, pues es una de las de, de las compras que cada vez eh, los consumidores hacen más, pues porque han visto que han funcionado y les ha dado resultados. Si os parece, voy a hacer. Eh, con todo lo que habéis dicho, eh, como una pequeña hoja de ruta que cualquier mercado, dependiendo de la situación en la que esté, pues creo que debería de tener en cuenta en, en base a, a vuestros comentarios y me gustaría que cerrarais, haremos una ronda y que cerréis con, con qué, qué recomendación le daríais a, a cualquier otro mercado por dónde tendría que comenzar si no tiene nada, si partimos de la base de que eh, no tenga ningún servicio adicional propio del punto de venta físico. Eh, recordaros que mientras que yo hago todo este resumen y vamos cerrando podéis dejar las preguntas por el chat, aunque no las veáis entran y, y, las podemos, y yo las iré compartiendo cuando acabemos. Pues eh, a modo de resumen, eh, yo creo que la parte prioritaria en la que tenemos que seguir centrándonos es ofrecer el mercado como un entorno seguro, para ofrecer el mercado como un entorno seguro que lo son y que lo ha demostrado durante todos estos meses de marzo no hay que olvidar y hay que seguir cuidando la señalización, hay que seguir cuidando la información y la gestión de las colas y hay que seguir cuidando todo el tema de limpieza dentro de los, de los mercados. Eh, yo creo que cualquier mercado pues, debería de trabajar en, este, en, este, en estos colaboradores de limpieza, en un colaborador digital eh, para automatizar todo el tema, la gestión de aforos, si no lo va a tener que hacer de forma manual, como nos han explicado aquí algunos ejemplos, y eh, pues colaboradores y partner también para todo el tema de señalización interna. Una vez tenemos resuelta esta, esta fase, la siguiente importante es la relación con nuestros clientes. Y aquí hemos visto que o bien el propio comerciante ha sabido adaptar, eh, sus servicios y ha hecho llegar el producto por sus propios eh, medios o bien a través de una centralización eh, vía el mercado eh, se pueden utilizar diferentes opciones. Me gusta mucho lo que habéis ido comentando, a veces se pone el foco en el e-commerce, el e-commerce tiene unos problemas que voy a... Eh, doy cuatro pinceladas, pero hay unos problemas en el back office que hay que tener en cuenta de gestión de logística, gestión de recursos, gestión de costes operativos y gestión de adquisición de cliente, que poca gente comenta y también las conversiones, que se suele hablar poco de las conversiones de e-commerce y habéis dado soluciones como una venta telefónica, que estáis utilizando tanto Cristina como Oscar, eh, adaptaciones que han hecho los propios comerciantes que vendían a hostelería y han usado WhatsApp o han usado un propio PDF, como dice Cristina, con ese directorio para ponerse en contacto, con lo cual a veces podemos hacer cosas previas antes de irnos a, a, a dependiendo de la situación de cada uno o cada una, a esas magnitudes, ¿no? eh, Y una vez que tengamos esto importantísima, la relación con clientes, no nos olvidemos, y una cosa que ha pasado con la pandemia que creo que es importantísima, es que gente nueva nos ha empezado a comprar o a probar un servicio que no nos conocían. ¿Qué estamos haciendo para que esa persona repita? ¿Qué estamos haciendo para que esa persona vuelva a comprarnos? Porque igual hemos accedido a un tipo de generación de consumo que no era la propia del mercado y esto nos ha abierto eh, nuevas, eh, nuevos eh, consumidores y consumidoras. Y si os parece, seguimos el orden y nada, eh, os pido que seáis muy breves, nada con una recomendación muy puntual eh, que, le die, que le deis a, a, al resto de, de los mercados que yo mientras tanto voy leyendo las preguntas. Delmiro, a todo tuyo. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que dar es confianza al cliente. Tenemos que dar confianza. Y, y la confianza, pues tenemos que, que darla con, con los recursos que tengamos a mano. Si cada uno, cada mercado, cada tipología de mercado, según dimensión, pues, pues tiene a su alcance unos recursos. ¿no? Si tienes muchas puertas, cerrar puertas. Si es que tienes que hacer control de aforos, dar información, dar seguridad... Si tienes la posibilidad de descentralizar eh, un servicio de, de, de mascarillas, pues, pues hacerlo. Eh, básicamente lo que hacemos es que dar confianza. También, eh, pues animaría, animaría a todos los comerciantes a definitivamente tener eh, pago digital, que es algo que a veces se da por hecho, pago con tarjeta, quiero decir, o pago telefónico, uh -huh. con teléfono. Eh, a veces se da por hecho y... Seguramente nos encontraremos todavía algunos en los que eh, no se tiene ese servicio y eso es eh, fundamental tenerlo. Fundamental. Perfecto. Gracias, eh, Delmirio. Estefanía, ¿qué, qué recomendación les, les lanzas? Pues yo, todo lo que se pueda coger a mano, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Yo creo que el tema del teléfono, el WhatsApp, llevar eh, la venta a domicilio. Y, y bueno, y generar una confianza al cliente que es importantísima. Eh, yo no sé los demás mercados, pero este mercado que tenemos nosotros aquí todavía no ha caído nadie. Yo todas, todos los días por la mañana lo, reviso a ver quién ha venido y quién, quién está ahí. Yo digo, pues están todos, o sea que no ha caído Muy nadie. todo bien. Están todos bien. Entonces yo creo que tener confianza, tener ilusión, aprender todos de todos que ahora mismo estamos aprendiendo unos de otros y eso es importantísimo porque, porque se aprende y, y, y se hacen los errores, se, no se hace más y, y los aciertos pues, los seguimos haciendo. De verdad que gracias a todos, gracias a todos porque cada día estoy aprendiendo de ustedes y estoy encantadísima. Gracias, gracias a ti, Estefanía, y qué buena noticia lo que has dicho también, ¿no? Que entras al mercado y que y, y haces recuento y están todos y están, y están todas. Eso, la verdad, es que es, es muy positivo. Eh, Teresa, eh, ¿qué, ¿qué recomendación darías tú? Bueno, pues la recomendación un poco todo lo que han dicho mis compañeros, pero principalmente a los pequeños mercados que se asocien, que se asocien porque unidos se pueden llegar a hacer más cosas. Ahora pues, hemos tenido la oportunidad de estar en esta ya no plataforma sino confederación, creo que va a ser importante que todas estas sinergias entre nosotros sepamos don, eh, cómo funcionamos todos y, y aprender, como cada vez de la compañera, aprender cada, cada día unos de otros. ¿no? Eh, al cliente, pues, eh, sobre todo fidelizar lo que, los que nos conocieron en tiempo de crisis, estamos todavía en tiempo de crisis, va a ser muy complicado. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar a marchas forzadas para poder, poder hacer... Atender a todo este cliente que, que llegó a nosotros por, por, bueno, pues porque estaban otras plataformas y otros supermercados estaban, que no podían llegar y nosotros estuvimos ahí. Eh, realmente lo que, y vuelvo a repetir, lo que tenemos los mercados de abastos, que además yo fui una de las que, que, que eh, guerreó un poco por esa palabra porque a nosotros nos gustan mucho abastos, pues es realmente el valor humano que tiene el valor humano y sobre todo que tenemos una vacuna y es la, de, y es la del autónomo. No nos ponemos malos. Yo creo que la, la vacuna del autónomo es la que, sí. la que nos lleva a, que se, a ser libres de todo tipo de enfermedades. Y bueno, y simplemente pues, también ayuda a las instituciones. ¿no? Ahí en Cataluña mmm, da un poquito de envidia, ¿no? porque en Cataluña siempre yo creo que vais un poquito por delante de todo. Yo siempre os he visitado y he visitado la boquería, siempre me han atendido muy bien. Y realmente en otras comunidades a lo mejor esa estamos un poquito más dejados, ¿no? Es verdad que siempre luchamos, estamos ahí, en Sevilla, estamos siempre con la delegación de consumo en, en conversaciones y sobre todo abriéndoles los ojos un poco para que eh, los últimos de la fila, que somos nosotros, seamos los primeros que yo creo que lo, lo demostramos. Y nada, Pero, simplemente asociarse. asociarse. Asociarse, nos quedamos, nos quedamos con, esa, con esa palabra, con asociarse. Óscar, eh, en tu caso, una recomendación, sí que os pido brevedad, que estamos eh, eh, acabando. Sí, bueno, logísticamente la, la venta online es, es complicada y más larga, por lo cual la venta telefónica primero siempre es un buen primer paso, pero no se tiene que ver una plataforma como un gasto, sino como una inversión que al final nos va a dar los, los frutos. Yo no les recuerdo cuando yo entré aquí hace 16 años que me iba a Valencia para ver el reparto a domicilio que tenían, que era, que era un espectáculo. ¿no? Bueno, aprender y gastar dinero porque al final te va a volver. Y también destacar lo que decía Teresa, también lo tenía aquí para decir, es la importancia de la unión de los comerciantes para dar un mejor servicio. Al final, en el mercado solo hay una cosa importante, que es el cliente. Sin cliente, todo lo demás no sirve de nada. No es lo mismo para un cliente hacer una compra conjunta a cinco sitios que tener que llamar puesto por puesto y que le lleguen en pedidos distintos. Eh, nos tenemos que unir porque, al final, la unión hace la fuerza. ¿no? Y también, hablando de tanta cosa online, también dejar claro que la excepcionalidad del momento es la que nos lleva aquí, pero que no hay que canibalizar la, la venta presencial del mercado. El mercado uh -huh. siempre va a ser por sí mismo eh, el punto de unión y donde tiene que ir todo el mundo. Lo, lo otro son, pues, otros agentes que nos van a ayudar a, a trabajar mejor. Perfecto. Gracias, Oscar. Cristina, eh, tus pues palabras. Sí, Tu recomendación, ya decir yo, no, yo me quedo, la verdad es que me quedo con todo lo que han dicho mis compañeros, el tema de hay que intentar ahora la venta presencial para luego, es, es fundamental la venta presencial para luego convertir esa, esa venta presencial en venta a distancia, venta a domicilio, me da igual a través de página web, a través de teléfono, es muy difícil captar clientes que no han estado antes en el, en el mercado, entonces lo que hay que hacer es defender esa venta presencial para luego también potenciar otras, otras, otras realidades. Yo me quedaría también con la confianza que hemos hablado. Lo ha dicho Estefanía. Nosotros somos un mercado grande, un mercado donde hay 270 operadores y aquí entran 1.500 personas. No hemos tenido ni un solo caso de coronavirus dentro del mercado central. Por ahora, crucemos los dedos. Pero es porque los mercados lo estamos haciendo muy bien. Todos los mercados lo estamos haciendo muy bien. Y entonces tenemos que transmitir esa confianza, la fidelidad que hablaba Teresa. Eh, si hemos estado ahí durante la pandemia, que los clientes que sigan confiando en nosotros, que seguimos estando ahí, que no se olviden de nosotros. Recomendar a otros mercados, pues que ahora de PC, de PC, no todos los mercados tienen la misma capacidad para tener una página web, porque una página web, como decía Oscar cuesta mucho dinero, pero WhatsApp tenemos todos y el teléfono también. Que creen esas, esas listados de PDF con todos los WhatsApp de todos los vendedores, que con pocos recursos se pueden hacer mucho. Yo me quedaría, quería recordar con una, para mí es un gran referente profesional, que habéis tenido la suerte de tenerlos en SCODI, que es Nuria Beltrán en Cataluña. La habéis tenido, yo me quedaría con dos, con dos frases, que, con dos ideas que dijo hace poco en Radio Commerce. Es el tema de, de los técnicos. Han desaparecido los técnicos de comercio dentro de las administraciones públicas. Yo creía que era algo solo de la Comunidad Valenciana. Me alegré, entre comillas, es decir, bueno, ya no solamente la comunidad valenciana, no es un problema de la comunidad, es un problema de, de han desaparecido o sea, también de Cataluña y del Estado. Queremos técnicos profesionales dentro de los, porque las medidas que se han tomado, como no nos han escuchado, no son medidas que igual, yo sí que pongo en valor el gran esfuerzo que ha hecho la administración, pero no son las medidas adecuadas porque el técnico no estaba cualificado en muchos de ellos. Y luego son medidas muy cortoprocistas, son medidas que se han tomado a corto plazo, pero esto va para largo. Por ejemplo, el tema de, de las ayudas. Yo pediría que los mercados autogestionados nos están no está sangrando lo que estamos gastando en ayudas COVID. Soy de hidrogeles, yo utilizo litros y litros al año, no tengo ninguna ayuda de la administración. Sobre todo los autogestionados, los que son municipales, y y sus diferentes ayuntamientos se lo aportan, pero necesitamos ayudas para el tema COVID. Perfecto. Eh, recogida, aquí queda. Comentaros que, que han salido eh, un par de preguntas. Eh, eh, una, yo creo que, que se ha contestado con lo que habéis ido diciendo, nos dicen que no es mejor al final que haya una plataforma unificada que eh, simplifique los procesos de la venta online, etcétera Yo creo que en eso estamos de acuerdo, sí. Lo que estamos comentando es que igual hay unos pasos previos que dependiendo de la situación de cada mercado pues pueden, pueden ir haciendo. Eh, lo hemos visto con los casos de Cristina eh, que están en otro eh, manejan otro tipo de herramientas o Oscar... Y también han comentado, eh, Cristina, comentaban, no sé si quieres eh, decirles a través de dónde pueden coger esta información, la cuota por pertenecer a la confederación, vale, si quieres no. que manden un, un email al email que, que hemos dejado como contacto. Que lo pongan como pregunta, pero es una de las cosas que tiene que tomar la decisión la primera junta directiva cuando se apruebe. Nosotros no somos, tenemos la voluntad, yo animaría a que todo el mundo solicitara y luego si no está, es que formarán parte de esa decisión. cuando, es, cuando ellos, ellos son los que van a formar parte de esa decisión, están sin aprobar. Perfecto. Y eh, también comentan por aquí si podíamos pasar empresas de proveedores de contadores de aforo. Aquí deciros que justamente este congreso virtual tiene por la tarde una sesión de tecnologías en las que pues, se va a hablar de todas, de todas estas cosas y eh, pues, se van a dar recomendaciones de cómo hacer. Entonces os invito a, a por la tarde eh, a meteros porque vais a ver empresas y vais a ver soluciones para, para, todos, estos, para todos estos temas. Eh, muchas gracias a todos y a, y a a todas, yo creo que ha sido eh, muy enriquecedor, es un, eh, coincido con vosotros, creo que la manera de aprender de avanzar eh, con la que nos está cayendo es colaborar entre todos y todas que se aprende muchísimo de unos y de otros y es la vía de camino que creo que tenemos que coger todos eh, en el caso de mercados pero en cualquier sector debería de ser la vía de trabajo dejar la competencia como decía Andy por la colaboración y la cooperación, creo que, que el camino va, va por aquí y sin más vamos un poquito fuera de tiempo así que simplemente agradeceros la participación de todos y, y todas y vamos a ver ahora eh, un vídeo eh, Cristina en este caso creo que tenemos un vídeo virtual de, del Mercado Central de Valencia, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es un vídeo excepcional, he podido verlo y espero que disfruté. Perfecto, pues eh, nosotros acabamos aquí, eh, a la organización <risa> pueden poner el, el vídeo para que se vea el, el Mercado Central de Valencia y cualquier duda que haya eh, la podéis seguir poniendo por el chat que quedará reflejada y las, las seguiremos eh, recogiendo. Gracias a todos y a todas, un placer. Soy Cristina Oliete, gerente del Mercado Central de Valencia. Se ubica. ...en pleno centro de la ciudad de Valencia... ...históricamente todos los mercados... ...todos los vendedores de los mercados... ...ambulantes venían a, ver, a vender sus productos... ...al centro de la ciudad... ...tras muchos años... Eh, ...los vendedores consiguieron que se construyera... ...un gran edificio... ...el año 1928 se inaugura este mercado... ...después de 17 años casi de obras... ...en el año 16 celebramos... ...los 100 años de la primera piedra... ...en el año 28 cumplirá los 100 años... ...desde que abrieron los vendedores al público y hay que destacar cómo celebraron ellos su primer día de, de puertas abiertas. Lo celebraron con una gran comida a los más necesitados y luego ya, unos meses después, abrieron sus puertas al público para todos los ciudadanos de Valencia. La última remodelación del mercado central fue la zona de pescadería, de eso hace en torno a unos 10-12 años. Anteriormente la reforma de pescadería hubo una reforma integral de todo lo que es el edificio. ...no solamente su cúpula, los tejados y las infraestructuras... ...sino también lo que son las paradas... ...se suministraron entonces, se suministraron aguas, la luz... ...a todas las paradas que hasta entonces... ...habían unas cuatro fuentes donde se suministraban... ...todos los vendedores. Actualmente en el Mercado Central de Valencia... ...contamos con cerca de 270 paradas... ...de las cuales principalmente son fruta y verdura... ...aquí tenemos la huerta valenciana... ...son muchos productos de kilómetro cero... Luego tenemos la zona de pescado ...donde están ubicadas todas los puestos de venta de pescadería... ...luego tenemos en todo el área perimetral del mercado... ...están las carnicerías y lo que es en el centro... ...nos encontramos también charcuterías, encurtidos... ...también eh, tenemos todo lo que es una novedad... ...que los, los últimos años está surgiendo... ...que es todo lo que es producto internacional... ...también tenemos lo que es el área perimetral del mercado... ...donde tenemos puestos exteriores... ...y principalmente también donde se pueden pues comprar... ...también eh, todo lo que son los utensilios de la cocina Valenciana. La Asociación de Vendedores del Mercado Central gestiona este mercado desde hace más de 30 años. Desde entonces eh, los vendedores son los que gestionan este mercado, gestionan la limpieza, la seguridad, la desinfección, eh, todo lo que es el tema de publicidad, la página web, servicio a domicilio, todas estas cosas que están gestionando por los vendedores. Cada cuatro años hay una asamblea que elige la Junta Directiva y sale un presidente, que es quien toma las decisiones. Mi nombre es Merche Puchades, soy presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado de Valencia. Gracias al trabajo de los diferentes presidentes y juntas directivas durante estos 30 años, el Mercado Central ha conseguido evolucionar y estar en el momento donde estamos ahora, donde a través de nuestra gestión ofrecemos diferentes servicios, tanto a los clientes como a los vendedores. El Mercado Central, a través de su Asociación de Vendedores, ...presta diferentes servicios tanto a los vendedores como a los clientes... ...nosotros tenemos un servicio de consigna frigorífica... ...que lo que se hace es poder guardar la compra... ...que se realiza por la mañana hasta las 9 de la noche... ...por otra parte tenemos un servicio de entrega a domicilio... ...los vendedores pueden entregar a sus clientes... ...en sus propias casas independientemente de cómo hagan la compra... ...si la hacen por web, la hacen presencial o lo hacen por teléfono... ...tenemos una sala de lactancia... ...la primera sala de lactancia que hay en el centro de la ciudad donde también podemos responder a esas madres que vienen, mmm, madres y padres, porque también hay padres que le dan papilla, le dan el biberón, pero no solamente es dar el pecho. Y entonces esa sala de lactancia está a disposición de todos nuestros clientes. Tenemos el servicio de información al cliente, donde nosotros estamos constantemente prestando y asesorando al cliente, dándoles de alta de servicio a domicilio, la venta de merchandising y los libros que hemos editado del mercado. Eh, informamos sobre los diferentes servicios que tiene el mercado, incluso cogemos lo que son las, las altas de clientes nuevos. Nosotros tenemos una oferta comercial tan amplia que no solamente productos de alimentación, de cualquier tipo de alimentación, sino por ejemplo también cualquier, cualquier complemento que se utiliza para cocinar o los servicios que se prestan dentro del mercado. Yo creo que es lo que más valoran los clientes. Las últimas campañas que hemos realizado desde el mercado central es un poco incentivar a seguir comprando en el mercado aunque te hayas tenido que quedar en casa. A nosotros nos encanta la venta presencial, queremos que el cliente venga, pero sí que hay unas circunstancias que han hecho que el cliente ahora no pueda venir, entonces las últimas campañas un poco para sustituir esa venta que no se puede hacer presencial, han sido orientadas más a te llevamos la compra a casa, te llevamos el sabor a casa, siempre y cuando manteniendo esos valores que tiene el mercado central de salud, frescura, productos sanos, todas estas cosas. La, los medios que hemos utilizado principalmente es la cartelería en, en el, aquí en el mercado central, como podéis ver. Hemos utilizado también todo lo que es las redes sociales. En este momento somos eh, uno de los mercados con mayor visibilidad en redes sociales. Estamos hablando pues, casi de 70.000 seguidores en todas las redes sociales. Estamos hablando de pues, casi un millón de, interaccion, de interacciones al año. Y entonces, eso a nosotros nos permite muchísima visibilidad a través de las redes. Bé, hola un altre cop a tothom Ya bé ja las tingut les taules rodones, les ponències. començavem amb, amb l'Andy Stalman. Eh, ens ha parlat sobre com construir una marca, quins, eh, quines eines necessitem per comprendre bé els, el, les necessitats dels clients, quines han estat les tendències més rellevants, eh, com es comporta el consumidor, la nova realitat, la importancia de conectar emocionalmente a con un consumidor que valora más que mai la compra local y per tant, el comercio de proximidad. Y yo diría que han ha dado aspectos interesantes, Ens ha hablado de 8 tendencias muy relevantes en relación a aquests nous consumidores y en aquel este contexto que tenim de la COVID. 8 tendencias que hacen referencia, una primera, a unos consumidores más conscientes y más observadores en segon punt, un consumidor que va més enllà i que, que tria la opció pel que representa la marca o l'establiment. la tercera tendència que ens ha que ens marcat és es que és un consumidor més local, que té un compromís per al lo local, per la compra de proximitat i de fet això ja hem es que és un dels efectes més importants d'aquesta crisi sanitària. También hemos ha hablado de una quarta tendencia en relación a online y al offline, eh? aquesta esta convivencia entre los dos canales, eh? que el ONLINE no a la venda física, pronto en todo caso da más agilidad. También hemos ha hablado un de empresas más humanas, empresas que hacen lo que prometen. amb un sisè punt ens ha hablado de... de del món més sostenible y més digital, y un consumidor cada mes busca estas empresas, empresas que cuidan el, el consumidor, pero también que cuidan ellas mismas, y per tant, en sus trabajadores, y cómo, este impacto, cómo esta actitud impacta en positivo a la vida de las personas, un setè punt que ens ha parlat sobre las marques sostenibles y les marques que tienen un valor, les marcas les marques que tenen relat i finalment ens ha de d'un consumidor que busca accions concretes, que busca fets i que no no un només per les paraules, sinó que sobretot busca accions concretes. Dit això, després hem tingut la sorda de comptar amb veus molt interessants a la Taula Rodona. Veus que ens han parlat de la importància del co, del compartir, del col·laborar, del, del cooperar, perquè vull més que mai aprendre dels altres és important. I aprendre dels altres vol dir fer xarxa i treballar en xarxa. Per en aquí, eh, la Taula Rodona doncs ha posat també llum a, a la importància de no només aquesta xarxa, sinó també de la importància de la transformació tecnològica com una aliada como una aliada también de xarxes, de, de compartir dades, de necesidad de compartir aquest conocimiento y las dades, y nos han ayudado a entender y a, a conocer experiencias de mercats bien diferentes a diferentes puntos de l'estado espanyol, eh, com aquests mercats han estat eh, capaces de ser pro flexibles y se han pogut reinventar, y también iniciativas que eh, se han posat en marcha a diferents mercats, a alguns mercats donc, que, que, passaven de, que que no eran de barri y passaven de miles de visitants a no tenir y i com aquests mercats doncs han agut de reinventar, per tant, la casuística ha estat prou interessant com per eh, inspirar a a coneixement a, a noves eh, propostes de gestió dels nostres mercats. Antes que una reflexión final, eh, la importancia de compartir, de colaborar más que mai y sobre todo d'uns de unos a los otros. vos les las gràcies als gairebé insens en que, que que us heu anat eh, connectant, que heu estat aquí, que ens heu donat la vostra confiança per poder eh, deixar, deixar vos inspirar a estas veus tan interessants que hem pogut tenir, y Felicitar también a tots els que bastante estat al darrere organitzant aquest, aquest esdeveniment que no només es del Consorci, sino también amb la col·laboració de molts mercats que ens han ajudat a poder fer que aquest segon congrés pugui ser una realitat en aquest canal digital. Dir-vos també que, que ara a la tarda vénen unes sessions prou interessants. La primera será a les a dos parts de 4, a les 15:30, es un taller sobre nuevas tecnologías para fer més a los mercados de proximidad. Creo que es una sesión prácticamente obligada para poder entender y poder intercambiar más conocimiento en torno entorno de d'aquest tema. Y després a dos quarts de Y ahora el taller sobre conceptos visuales para aplicar en una parada de mercado también un ámbito eh, más claro teniendo en cuenta las tendencias que ya nos, ya nos, está, ya nos anunciaba donc, a la andista Muchísimas gracias a otra, otra cop y ve eh, nos emplacemos al tercer Congrés, que ya será nos que puguisé eh, no no digital físico pero sí que puguem entendre dons que aquel ON i al offline eh, puguisé alaments eh, digas que nos ajudi a ser más flexibles, más propias y que podamos inspirarnos en aquellas reptes que nos da para el futuro. Muchísimas gracias.